Eh, Víctor Parra, eh, va a hablar sobre SEO y eh, cómo optimizar tu e-commerce, perdón, él lleva eh, ocho años trabajando como en el sector del marketing digital y tres años eh, colaborando activamente en la comunidad WordPress, por eso está aquí hoy, un aplauso para Víctor. Muy buenas, pues muchas gracias a los que habéis elegido mi charla en vez de Pablo Moratinos, que es un referente, la verdad que sois unos pocos, así que muchas gracias. Bueno, voy a explicaros las difer los diferentes tips típicos que suele fallar la gente cuando monta un negocio online en la parte de SEO. Antes de nada, para poner en contexto cómo de importante es el SEO actualmente, porque se lleva diciendo años que el año que viene el SEO va a morir, que no sé qué, y realmente nos damos cuenta en estudios como en este, que hace la agencia FLA 101 cada año, que el posicionamiento orgánico sigue siendo el canal principal de captación en cualquier o en casi cualquier e-commerce. Podemos ver ahí la, la media y la, y la mediana. Sí que seguimos viendo que, por ejemplo, eh, en cuanto a publicidad digital, sigue siendo uno de los canales principales, pero el SEO sigue siendo eh, el rey, el canal principal. Aquí podemos ver un poquito la fotografía de cómo podemos diversificar nuestro negocio, porque aunque la charla que voy a dar es de SEO, también quiero dar importancia a otros canales y cómo podemos diversificar pues, en diferentes tipos de publicidad digital, trabajar el branding para captar ese tráfico directo ¿no? y que nos conozcan el email marketing, las redes sociales, etcétera. ¿Y de qué manera podemos crear nuestra tienda online? Que ya lo han explicado en varias conferencias. Pues a través de WhoCommerce, que es un plugin que nos permite de forma muy sencillita configurar las diferentes tipologías de envíos, métodos de pago, etcétera, Y que realmente es muy sencilla de utilizar y nos va a permitir pues, eh, poder vender nuestro producto o servicio. Ahora sí voy a explicar los diferentes eh, tips. Vamos a ir viendo pues, de, desde el keyword research, el tema del enlazado, etcétera. Lo primero de todos es el keyword research, es decir, hacernos una fotografía de lo que buscan los usuarios, las intenciones de búsqueda. Pues Si nosotros vendemos, pues en este caso, queremos vender eh, temas de, ecológicos, Pues por ejemplo, fruta ecológica, porque queremos vender pues, manzanas ecológicas, eh, verduras ecológicas, etcétera pues tenemos que ver cuánta gente está buscando eso. Pues A través de herramientas como esta, que se llama Aversuggest, que es una herramienta que tiene una parte gratuita que nos permite ver eh, en una base de datos enorme pues, todos estos datos, pues podemos poner esa palabra clave, fruta ecológica, elegir el idioma y la ubicación, porque podemos a lo mejor vender en España y también en Alemania, pues podemos ver por países cuánta gente lo está buscando. Y nos da un estimado, es decir, justo esta palabra clave en concreto tienen mil búsquedas mensuales, con lo cual podemos ver si ese tipo de negocios, antes de lanzarnos a crear el e-commerce, tiene el, sufic el suficiente número de usuarios interesados para poder vivir de ello. ¿Por qué? Porque además del número de búsquedas, pues podemos ver la dificultad de aproximada, si queremos hacer campañas de publicidad, cuál es el coste por clic, etc. Y además, herramientas como esta pues nos permiten sacar palabras claves relacionadas. Pues Por ejemplo, podemos sacar palabras claves relacionadas con eh, dudas que tengan los usuarios para poder ge generar esos contenidos en el blog y resolver dudas. Pues, oye, ¿qué es la agricultura ecológica? Categorías, pues, de fruta y verdura. Eh, gente que busca para comprar online ya el tema de, de la comida. Porque antes, tradicionalmente, pues, ibas al mercado, etcétera. Y había ciertas tipologías de productos que costaba un poquito más comprar. Pues ciertos, por ejemplo, alimentos frescos, por si no te llegan bien a casa. La moda también, pero con la pandemia hemos visto que, al final, cualquier tipo de, de producto lo vamos a comprar online. Y aquí podríamos sacar pues, ese keyword research, iríamos metiendo en un listo todas las palabras clave que nos interesamos, las que no la, las borramos y sacamos un listado pues, de, por ejemplo, la categoría de eh, fruta, la categoría de verdura ecológica, etcétera Y así podemos ir viendo cómo vamos a categorizar nuestro negocio, que vamos a ver más adelante cómo realizar esa categorización correcta en categoría, subcategoría y producto. Además de la herramienta que he hablado, de Aversuggest, que tiene una parte gratuita que nos va a permitir eh, trastear un poquito y ver la, el número de búsquedas mensuales, pues podemos también conocer tendencias con Google Trends, que muchas veces no se piensa en esta herramienta, pero es una herramienta gratuita de Google y nos permite ver esas tendencias. Si está de moda pues, el tema del ecologismo, pues vamos a ver que, está creciendo y podemos ver que va a haber entonces eh, un posible mercado en el que meternos. O podemos ver que quizá, pues otros sectores pues, están de capa caída y no nos interesa meternos. Y luego os he puesto dos herramientas de pago para que podáis utilizarlas en el caso de que necesitéis un poquito más de potencia. ¿no? Porque, eh, una que es muy baratita se llama DinoRank que la, la ha creado Din Romero, que es eh, una herramienta SEO, pero muy barata, que nos va a permitir, pues si tenemos un pequeño e-commerce, pagar esa mensualidad, que son unos 25 euros al mes, porque sí que es verdad que si nos vamos a la típica herramienta profesional, es muy cara, son más de 200 euros al mes. Entonces, si estamos comenzando, quizá no necesitamos algo tan potente y podemos tirar o de herramientas gratuitas o de algo bastante potente, pero más económico. Lo que os hablaba del tema de la arquitectura web, la importancia de generar eh, un buen menú bien jerarquizado en base a las intenciones de búsqueda de los usuarios. Por poner otro ejemplo de tema de ecologismo, ¿no? pero en este caso enfocado a la ropa. Pues Si creamos una web que, te, que venda todo lo relacionado con ropa eh, orgánica, pues podríamos crear diferentes categorías que habríamos sacado en nuestro keyword research en, en, enfocadas pues, a este tipo de ropa, pues dentro de la ropa de algodón orgánico crearíamos esas subcategorías, pues por ejemplo camisetas, sudaderas, pantalones, etc. Pues cada una de ellas tendría una, eh, un número de búsquedas que nos interesaría. Imaginemos que esta tiene 300, esta 500, otra 400. Son categorías o subcategorías importantes que nos interesa optimizar y tener bien jerarquizadas para al final captar a usuarios que quizás no están buscando algo tan genérico, sino que pueden estar buscando algo más específico. Por eso la importancia también de optimizar esos productos, porque podríamos tener pues, un tipo de camiseta de algodón orgánico de una marca o de un color, etcétera. Y de esa manera vamos a poder captar, sobre todo, a usuarios de, con productos directamente, que es verdad que van a tener un menor número de búsquedas, pero también una menor competencia. Con lo cual vamos a poder empezar a posicionar mejor esos productos y luego, poquito a poco, ir creciendo y, y posicionando palabras clave con un mayor número de búsquedas, que normalmente van a tener una mayor competencia. Aquí podemos ver un ejemplo de una arquitectura web muy grande, pero que está muy bien jerarquizada, que es la de PC Componentes, que podemos ver que tiene muchísimas categorías y dentro de ordenadores lo tienen bien estructurado. Pues hay gente que está buscando ordenadores portátiles, hay gente que está buscando ordenadores de sobremesa y luego hay gente que puede buscar ordenadores pues, también por marca. Bueno, quizás quieres un ordenador portátil, pero no quieres ir a genérico, sino Oye, es que a mí me encanta Asus o me encanta Apple. Entonces, lo tiene bien jerarquizado todo. Si no fuésemos a tablet, pues igual. Además de tipos de tablets, iría por marca, etcétera. Entonces, de esa manera, un menú muy grande lo podemos tener muy bien jerarquizado. Otro tema importante es el tema de las redirecciones. Porque si, por ejemplo, tenemos un e-commerce de moda, cada año esos productos van a dejar de estar a la venta porque van a venir unos nuevos de temporada. Claro, ¿qué hacemos con tantos productos? Los dejamos sin stock, los borramos. Si los borramos, vamos a tener un montón de... Eh, errores 404 de página no encontrada si lo dejamos muchísimos eh, sin stock va a, va a haber cientos o miles de productos sin stock, con lo cual ¿qué podemos hacer? pues redirecciones 301 es decir, el producto antiguo no lo vamos a tener, lo vamos a, digamos, a borrar pero vamos a hacer una redirección a un producto de la nueva temporada muy similar o una categoría muy similar, de esta manera vamos a aprovechar ese posicionamiento que teníamos anteriormente para pasárselo a la nueva URL ¿Cómo se harían las redirecciones? A través de eh, este archivo que se llama htaccess y una pequeña línea de código que básicamente es redirect 301, la URL antigua y la URL nueva que hemos creado. Eh, este archivo es sencillito de, de actualizar, simplemente pues a través de un FTP lo podemos descargar pero si no queremos tocar por ningún, eh, de ninguna manera código porque nos da un poco de cosa cargarnos la web, pues como para todo WordPress tiene diferentes plugins. Plugins gratuitos, como podemos ver estos, o incluso la parte premium de SEO, pues también nos permite realizar estas redirecciones de forma sencillita. Pero como todo, cuantos más plugins, pues va a, la velocidad de carga se va a ver... Eh, empeorada, con lo cual si podemos implementarlo por código, mucho mejor. Otro aspecto también muy importante y es porque y es eh, la, la forma de entrada de los clientes a nuestra web. Aquí podemos ver el típico ejemplo ¿no? de que tenemos 10 resultados, buscamos eh, una palabra clave y, y saldría ¿no? el el title, la meta description, que es la descripción corta, y la URL. Debemos de optimizarlas. ¿Por qué? Porque al final queremos llamar la atención por delante de nuestra competencia. Porque si ven 10 resultados, el, eh, obviamente cuanto más arriba salgamos, más posibilidades de que hagan clic, pero también por, por el tipo de copy que estamos utilizando, que llame la atención. Entonces, debemos de optimizarlos. Pues a través de Yoaseo nos da unos pequeños consejos, ¿no? Y podemos meterlos de forma sencillito en nuestro WordPress. El título SEO, pues que lo recomendable es que no tenga más de 55 o 60 caracteres. La URL que esté optimizada, que no pongamos una URL pues con eh, blog 237, ta, ta, ta, o, o con la fecha o cosas así que te puedes encontrar típicamente, sino que sea una URL cortita y que esté bien categorizada. Si quisiésemos en vez de un blog eh, un producto, pues eh, tendría que tener la URL barra categoría, barra subcategoría, barra producto para tenerla bien jerarquizada dentro de nuestra arquitectura web. Y una meta pues que al final eh, llame la atención y sea como un mini resumen de lo que te vas a encontrar en ese contenido pues, de blog o de producto, etcétera. Y pues también se recomienda pues, que no pase de unos 140 a 145 caracteres. Otro aspecto también un poquito más a nivel técnico que es muy interesante trabajar son los datos estructurados, que cada vez Google ha ido dando una mayor relevancia y ha ido metiendo más. ¿Por qué? Pues porque al final nos permite diferenciarnos en esas 10 posiciones ¿no? que, puede, que, que aparecen en Google. ¿A través de qué? Pues, por ejemplo, puedes destacar las valoraciones, puedes destacar el precio, puedes destacar si está en stock o no, etcétera. Entonces, al final, si vemos 10 eh, resultados iguales, pero este tiene estrellitas amarillas, pues te va a llamar mucho más la atención. Con lo cual, son, al final, unas, eh, unos pequeños códigos eh, de programación que tenemos que meter en nuestra web, dependiendo de si es en la ficha de producto, etcétera, para poder eh, tener estas pequeñas optimizaciones. Hay un montonazo de, de tipos de... Eh, de datos estructurados, algunos de, de ellos son estos. Por ejemplo, para las fax es muy interesante porque eh, muchas keyword informacionales pues te salen las típicas preguntas frecuentes. Entonces, cuanto mejor le des la información más cada Google, más sencillo es que te pueda que te pueda hacer aparecer en esas preguntas frecuentes. De opiniones de producto, que son las, eh, las estrellitas que hemos visto, para temas de negocios locales, eh, para las migas de pan, que son las bread breadcrumbs, etcétera. Otro aspecto también súper importante es el tema de la indexación de contenidos, porque obviamente eh, la gran mayoría de los contenidos los vamos a querer que optimizar y que aparezcan en Google, pero va a haber otros que no. ¿De qué manera podemos hacerlo? Bueno, el pro propios plugins como aseo te lo permiten, pero por resumir, tienes como dos etiquetas, index o no index, que básicamente es decir, quiero que Google me muestre el contenido, sí o no, y luego, eh, follow o no follow, es decir, quiero que Google siga los enlaces de ese contenido, sí o no. ¿Qué tipos de contenidos no nos va a interesar, a interesar indexar? Pues, por ejemplo, si tenemos un montón de filtros por colores, por tamaños, porque nos va a generar muchos eh, Muchos contenidos duplicados, pues esos contenidos no los vamos a indexar. Por ejemplo, el texto legal, eh, las condiciones de uso, etcétera, pues esos contenidos estamos perdiendo como eh, autoridad de nuestra página para gastarla en contenidos que no interesan. En cambio, obviamente, pues un contenido del blog, eh, un contenido de, de un producto, etcétera, sí que lo vamos a tener que indexar. Tenemos que revisar esto bien porque puede que estamos teniendo ciertos códigos de JavaScript, etcétera, que nos estén haciendo tener problemas de indexación. ¿De qué, ¿De qué manera más podemos controlar qué indexamos y qué no? Pues a través del archivo robot.txt, ¿eh? que con plugins como este que tengo puesto nos van a permitir eh, configurarlo de forma más fácil. Pero básicamente es un archivo que es lo primero que crawlea Google, es decir, lo primero que lee es al primer archivo antes que ver la página de inicio, etcétera, va aquí. Y aquí pues nosotros le vamos a dar unas directrices en las que le vamos a decir, oye, esta parte de la web la puedes visitar, esta no, pues por ejemplo podemos poner... Eh, barra, lo que sea, de filtros para que no los indexe. En vez de tener que poner URL por URL, podemos poner que todos los parámetros que tenga nuestra web no los indexe. O si, por ejemplo, estamos trabajando en un nuevo subdirectorio en el que vamos a pasarlo a producción, pero todavía no queremos que lo indexe, pues lo vamos a bloquear de momento para poderlo trabajar y que ningún usuario pueda verlo a través de Google. Con lo cual, es un archivo muy importante que muchas veces se tiene infravalorado. Y otro archivo también muy importante es el sitemap, que básicamente es como darle una guía en el que va a ver Google los contenidos que tienes, el listado de contenidos como un índice, que básicamente lo que tenemos que hacer en este robot.txt, al final, como es el primer archivo que lee, pues al final enlazar al sitemap para que diga Google, vale, leo esto, leo el sitemap y me voy al sitemap, como para ordenarle mejor la información. El sitemap, pues si hay poquitos productos con crear uno vale o como mucho podemos crear uno también específico para el SEO de imágenes, pero si tuviésemos, eh, por ejemplo, 100.000 productos, una web enorme, tendríamos que crear diversos sitemaps, porque si no eh, Google eh, va a encontrar el archivo demasiado grande y no le va a dar relevancia. Entonces aquí he puesto también un ejemplo de plugins, pero hay diferentes que nos permiten eh, optimizar el sitemap de, de forma muy sencillita. Otro aspecto muy importante, sobre todo si tenemos tienda física y que en estos últimos años ha, se ha acrecentado esa importancia, es el SEO local, que básicamente es la, la ficha esta de Google My Business, ¿no? en la que, por ejemplo, si buscamos aquí pues, eh, auriculares de Apple y yo quiero comprarlos en una tienda, pues me van a salir en base a unos parámetros que tiene importancia Google, uno de ellos va a ser la localización, cómo de lejos te pilla el negocio. Entonces, pues, obviamente nos interesa salir entre los tres primeros para que el usuario nos tenga en cuenta. ¿Qué podemos optimizar? pues Aunque daría para una charla entera solo esto, pero lo típico, las reseñas, que sean, además, reseñas de, de usuarios verificados, ¿no? de local guide, etcétera. Eh, pues que tengamos bien optimizados los contenidos, porque aquí, por ejemplo, te pone en su sitio web, menciona auriculares, Apple, porque la tenemos bien jerarquizados esos contenidos. Eh, Luego pues, podemos subir imágenes que estén bien geolocalizadas eh, en nuestra tienda para que no sean imágenes genéricas de stock. Eso también lo va a tener en cuenta Google. Que los propios usuarios en las reseñas suban imágenes reales de nuestra tienda. Una serie de parámetros que nos van a ayudar, pues eso, que podamos salir entre las tres primeras posiciones a gente que esté geolocalizada cerquita de nosotros para... Pues que, oye, en vez de irte a MediaMarkt, pues eh, si está, eres la Apple Store y estás bien posicionado, pues voy ahí. En tema, de, por ejemplo, de restauración se ve que con la gran cantidad de restaurantes que, es, que hay es difícil diferenciarse. Pues si, por ejemplo, quiero ir a comer a un restaurante mexicano o un restaurante japonés y trabajo muy bien mi ficha de producto, pues voy a, voy a poder eh, tener estos aspectos mucho más optimizados para, para parecer mejor. Aquí simplemente unos aspectos de, de WPO que, bueno, ya esta mañana han explicado muchísimo más en detalle, que básicamente el WPO es la forma que tenemos de optimizar nuestra velocidad de carga. Pues hay muchísimos aspectos como, eh, por ejemplo, hacer la carga asíncrona de JavaScript, el tema de compresión de, de, compresión de imágenes, eh, minificar el código HTML, CSS, JavaScript, etcétera. Hay ciertos aspectos que nos tenemos que meter un poco a nivel técnico para programar, pero hay otros que va a ser un poquito más sencillitos a través de plugins. Aquí simplemente os he, os he marcado algunos plugins. VP Rocket, que es un plugin de pago pero que es muy potente, y algunos plugins gratuitos de, de caché para optimización de diferentes elementos y para optimizar las imágenes y comprimirlas. El tema del enlazado interno, que también es otro aspecto muy importante. ¿Por qué? Pues, porque realmente lo que debemos hacer es intentar transmitir la autoridad que tiene nuestra URL hacia otras URLs que nos interesan. Es decir, pues, nuestra home normalmente va a ser la, la URL con más autoridad, pues, vamos a querer transmitir a las diferentes categorías. De ahí la importancia de tener jerarquizado el contenido. Y de, de esa categoría vamos a poder enlazar a los productos o de los productos entre sí de la misma categoría. O sea, es como, eh, Trabajar pues, esa estructura típica en silo, pero también de forma horizontal para poder eh, enlazar a productos relacionados que nos interesen. Y así poder transmitir la autoridad de, de, de página que nos interesa y potenciar ciertas URLs. El tema del de inbuilding, que básicamente es como la, la, eh, aumentar la autoridad, la relevancia que Google nos da en Internet. Es decir... Eh, por simplificar mucho, pues, cuanta más autoridad de dominio tengamos, pues, más relevante nos va a ver Google, como si fuésemos un influencer. Cuanta más gente hable de nosotros y bien, pues, mejor. Entonces, a través de diferentes herramientas, como esta captura de sembras podemos ver la autoridad de, de dominio. ¿Y cómo la vamos a trabajar? Pues, lo ideal sería que nuestros contenidos fuesen maravillosos y que nos enlazasen de forma natural. Pero, sobre todo, si estamos empezando, como es complicado, pues, está lo típico de comprar notas de prensa. Pues, podemos comprarlas directamente, contactando a esas empresas y negociando un precio o facilitárnoslo un poquito más pues, a través de marketplaces de notas de prensa, pues Publisuite, Unanchor, etcétera, que en general funcionan bastante bien. Otro aspecto fundamental también para que hemos hablado antes que es la categorización correcta. Pues, dentro de esa categorización debemos de optimizar cada uno de esos elementos. El primero de ellos es la categoría. Debemos de optimizar... pues SH1, ¿no? que sería el título de la página, eh, las breadcrumbs, que son las, eh, las migas de PAM, que como vemos están bien eh, jerarquizadas en categoría, subcategoría, etcétera, y también ciertos elementos de, de experiencia de usuario, porque al final la experiencia de usuario y el SEO están muy relacionados, sobre todo estos últimos años. Entonces, en vez de tener simplemente el típico botón de compra, pues podemos tener ciertos botones de, de más información, envío gratuito, destacar lo, ciertos elementos de, de descuentos, etcétera. Y, además, en esa categoría, pues es lo típico que se dice el texto SEO. Es decir, vamos a tener diferentes H2 o H3 que resuelvan dudas en base a esa temática que los usuarios hayan buscado, pues preguntas relacionadas. Y en ese texto pues, lo vamos a tener optimizado pues, para resolver esas dudas y, como podemos ver, para enlazar a diferentes categorías que nos interesan. Pues a sobremesa gaming, sobremesa workstation, etc. La, eh, eran 25 minutos, ¿no? Si no me equivoco. Eh, vale. También otro ejemplo de optimización, de, pero en este caso de, de ficha de producto, eh, podemos ver el ejemplo de Booking. Que además de la parte más eh, a nivel SEO que hemos visto de contenidos, también debemos optimizar una vez más esa experiencia de usuario. pues En este caso, si somos un tipo de negocio que es una compra un poquito más impulsiva, pues podemos destacar ciertos elementos pues para que nos compren ya. Oye, solo queda una habitación en nuestra web. Oferta por tiempo limitado, desayuno incluido, etcétera. Y si se meten dentro de la, de la propia página ya para realizar la reserva, pues eso, metiéndote prisa. Oye, que solo queda uno, que te vas a quedar sin ello. Pero que esta oferta está por tiempo limitado, que además puedes cancelar gratuitamente. Entonces, dices, oye, lo reservo ya y si no voy a ir, pues luego lo cancelo. De esa manera estamos facilitando también esa compra impulsiva y tenemos bien optimizado cada uno de esos elementos que además se está midiendo para ver cómo funciona esa conversión. Aquí un ejemplo más de, de optimización de ficha de producto, en el que, una vez más, pues un call to action claro para seleccionar la talla, para añadir al carrito, imágenes bien optimizadas para bien, ver bien el producto, porque si no vemos bien el producto desde las diferentes perspectivas, pues no sabemos si nos va a poder quedar bien esa bota, esa camiseta, etcétera. Y, una vez más, pues destacar esos elementos que nos ayudan a la compra, un descuento, etcétera. Otro elemento también súper importante, optimizar el carrito de compra, porque al final es como el santo grial, ya el usuario se ha decidido que te va a comprar, pero si realmente no mete la tarjeta porque se encuentra cualquier problema, pues eh, todo el trabajo se va, se va al traste. Muy importante en todo momento ver los gastos de transporte porque hay webs que a lo mejor pone 60 euros y luego te meten justo cuando vas a meter la tarjeta 15 euros de gasto de transporte o, o ciertos problemas de que justo ese producto no te va a llegar en 24, o 48 horas cuando te lo han comentado. Súper importante que el usuario lo vea en todo momento. Facilitarle los datos de acceso, no pidamos 200.000 datos, incluso que pueda comprar como cliente sin, eh, que, que no se registre y luego facilitarle los métodos de pago. Ahora que está muy de moda podríamos meter Bizum sellos de confianza como confianza online para que eh, sepan los usuarios que te estás metiendo eh, estás metiendo tu tarjeta o tus datos en una web de confianza y que al final eh, pues que no pueda ser un timo. ¿no? Eh, luego también quería destacar simplemente por encima eh, la importancia una vez más de, de realizar esa optimización, de que no es simplemente en marketing pongo un diseño que creo que es bonito, pongo este aspecto que creo que funciona, sino que debemos de utilizar los datos para eh, optimizar eh, toda esa información. ¿Por qué? Porque solo con los datos vamos a tomar decisiones correctas. Es decir, podemos pensar que un diseño es muy bonito, pero hasta que no lo implementas y no lo mides, no vas a saber si realmente funciona o no funciona. Entonces, esta metodología lo que nos permite es, a través de estos pasos, que los resumo rápido, simplemente analizamos los problemas, pues a través de Google Analytics, por ejemplo, Vemos qué posibles problemas puede estar funcionando, una categoría que vende peor, etcétera. Definimos la estrategia, es decir, pues vamos a realizar cinco cambios en nuestra web y planteamos unas hipótesis, pues por ejemplo, un botón de compra azul y otro naranja, por poner un ejemplo sencillito. Y entonces vamos a mandar la mitad de los usuarios al botón azul y a la otra mitad al botón naranja para ver cuál convierte más. Vamos a dejar corriendo el test dos o tres semanas y analizamos los resultados. Si vemos que nuestra hipótesis era correcta, maravilloso, lo pasamos a producción y ya eh, lo implementamos en toda la web. Pero puede ser que pensemos que nuestro diseño es increíble y no funciona, pues lo descartamos. Esto lo bueno es que estás haciendo experimentos en una URL en concreto y no en la web, por completo que te puedas cargar pues, meses de trabajo. Con lo cual... Este tipo de metodologías nos ayuda muchísimo a optimizar de la manera más rentable posible nuestro negocio. Simplemente aquí he destacado ciertos KPIs ¿no? para poder medir todos esos aspectos, por lo típico el ROI, ¿no? ver si, si es rentable o no nuestro, nuestro negocio. Número de ventas, número de visitas, el CTR, es decir, cuántos usuarios han clicado de, del total de clics que ha habido en Google. O sea, son al final KPIs muy sencillitos, pero que nos va a servir para optimizar mucho mejor nuestra web. No hace falta complicarnos. Y simplemente como conclusiones, estas cuatro. Trabajar desde el principio el SEO, es decir, no dejarlo para el final. Aprovechar todas las herramientas y plugins gratuitos que hay. Por supuesto, hay que gustar a Google, pero también a los usuarios. Y la importancia de eh, esa captación de tráfico, pero también de la conversión. De nada sirve tener muchos usuarios si no te terminan comprando. Y no sé si tenéis alguna pregunta. Hola, muchas gracias por la presentación. Estaba... Muchas ah, estaba gracias. Muy chulo. Estaba sí, muy intento chulo. condensar mucho contenido. pero. Sí, no, pero muy bien. Eh, mira, mi pregunta es... Eh, yo quiero posicionar, por ejemplo, una keyword que se llame eh, instalación de energía eléctrica, ¿no? Y um, tengo el H1, el H2 y el H3. Uh, se, eh, se puede poner en, las, en los 3 H o, o bien se puede mezclar eh, una keyword con otra o, o no aconsejas que dentro de, de ese mismo artículo o dentro de esa misma página se haya dos, dos keywords dos, o sea, lo que tiene que haber es una, una, una intención de búsqueda por cada URL es decir, puede haber diferentes keywords relacionadas en esa misma intención de búsqueda pero es decir, si atacamos es, eh, un, una duda de un usuario ir a por esa, no, no en plan poner diferentes cosas. Y en cuanto a H1, H2, H3 lo que se recomienda es un H1 por página porque es el título principal y diferentes H2 o H3 dependiendo de la importancia que quieras dar a ese párrafo en concreto, pero... Eh, al final, H2 sería el más, impo eh, el más importante después de ese sí. H1 principal. Si queremos poner como un subtítulo dentro de ese H2, pues pondríamos diferentes H3. Pero con esa misma keyword, ¿verdad? Claro, con, o sea, para que lo, lo podáis entender, una URL, una intención de búsqueda, para claro. no mezclar diferentes eh, keywords. Y dentro de la, de la imagen, lo que es el, el title, eh, ¿no hay ¿no hay problema en que pongas el, la misma keyword con... Por ejemplo, Energía 1, Energía 2, Energía 3. ¿Eso no lo considera Google como si fuera un sobre... sobre ¿Cómo se llama? Sobre, sobre optimización. Claro, o sea, al final tenemos que dar naturalidad a esos textos. Por eso también he comentado que tenemos que gustar a Google, pero también a los usuarios. Si meto 200 veces la palabra clave, eso hace 10 años funcionaba, pero ahora no, es va a que Me muy dijeron que en las imágenes no pasaba nada. En el texto sí, pero que en las imágenes no. Se puede optimizar un poquito más o ciertas palabras clave relacionadas, ahí meter en vez de la principal otras secundarias, pero sin, sin sobrecargarlo excesivamente. Vale, no muchas gracias. No sé si hay gracias. tiempo para más o ya... No, no. Vale. Bueno, ahora me comenta. Eh, si no. Muchísimas ¿Ando? gracias, eh, Víctor. Muchas gracias.